Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Ojo en Familia. Los saluda Silvia Guisper Ramírez. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Diario Ojo y también por nuestro canal en YouTube. Hoy estamos martes 16 de agosto y el tema que nos reúne en el programa es sobre la epilepsia. Vamos a hablar sobre diagnósticos, evolución, y tratamientos. Para tocar el tema, hoy mi invitada será la neuróloga Marcela Alvarado, quien nos va a brindar detalles sobre los síntomas, las causas y los factores de riesgo para esta enfermedad. Así que yo los invito, primero, a que compartan el programa de manera pública en sus muros de Facebook para que mucha más gente se conecte y se entere de nuestro tema del día. Y segundo, que estén atentos al programa. Y puedan hacer sus preguntas a mi invitada. Hoy vamos a hablar sobre la epilepsia. Así que rápidamente le doy la bienvenida a la doctora Marcela Alvarado. Doctora Alvarado, buenas tardes y bienvenida a Juan Familia. Muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias, Silvia, por la invitación. Un tema muy interesante, muy amable. Gracias a usted, doctora. Y empecemos explicando qué es la epilepsia. Es una enfermedad, una enfermedad crónica, es una condición. La epilepsia es una enfermedad, pero también puede ser síntoma de otras enfermedades más. Entonces, sí hay que tener en cuenta eso porque muchas veces los pacientes eh, no detectan a tiempo estos cuadros cuando podrían ser prevenidos y algunos reversibles. Ah, es decir, o sea, una persona puede tener crisis de epilepsia durante un periodo y después no tenerlos nunca más. Sí, es. hay condiciones en las que la, en lo que causa la crisis de epilepsia puede ser reversible. Por ejemplo, procesos infecciosos, procesos metabólicos, no todas las crisis, por así llamarlo, son irreversibles. Hay crisis que sí, definitivamente se llevan por toda la vida, pero hay otras que son debidas a, a procesos infecciosos, inflamatorios, que de, de tratarse a tiempo se puede revertir el cuadro. Y hablemos entonces de cuando la, la epilepsia es una condición permanente, es una enfermedad crónica, la podemos llamar de esa manera es, sí, suele ser una enfermedad crónica de muchos años. Algunas de ellas suelen ser hereditarias, genéticas, otras no, otras son adquiridas, secundarias o por alguna lesión que pueda haber en la cabecita. No Pueden ser lesiones como tumorcitos, quistes, secundarias a veces a, en el Perú mucho a los parásitos como es el cisticerco, a veces a tuberculosis cerebral también. Entonces, pues dependiendo de la causa eh, puede llevarse por mucho tiempo. ¿Qué lleva a, a que una persona sea diagnosticada con epilepsia ¿Esto da desde niños, en adultos? ¿Puede pasar en cualquier momento? Cuando son existe? genéticas, sí, uh -huh. cuando son genéticas se llevan de, desde muy jóvenes, daría un poco la edad, pero generalmente aparece entre la primera y segunda década, más o menos por la adolescencia aparecen los síntomas de, de las crisis. Eh, en esto sí hay que tener mucho cuidado, te pido un, un pequeño paréntesis, porque a veces las personas tenemos la idea equivocada de que las crisis la epilepsia es como vemos en las películas, no que el pacientito pues tiembla y pum, se cae al piso, pierde la conciencia. Cuando no siempre es así, hay, cris hay crisis que no son convulsivas, o sea que el pacientito no necesariamente tiembla. Y hay otras en las que no necesariamente pierde la conciencia, puede estar totalmente consciente. Entonces, por eso sí es importante detectar bien cuáles son estos síntomas. ¿Y de qué depende de que uno sí desarrolle en estas crisis eh, en donde incluso pierden el conocimiento, ¿no? y hay estas estos, este, sacudidas del cuerpo involuntarias? son tipos de crisis y mayormente están catalogadas por la, por la etiología, o sea, la causa de la epilepsia. Por ejemplo, si se trata de una crisis en la que solamente hay adormecimiento, por decir, puede ser un cisticer, un parásito que esté en la cabecita, puede ser una lesión en la cabecita, un granuloma que esté provocando solamente ese, adorme, ese adormecimiento. Puede ser en un brazo, en una piernita, en medio cuerpo, pero que no necesariamente la persona tiene esa convulsión, esos movimientos, ni necesariamente tiene que tener la pérdida de conciencia. En algunos casos sí se acompaña y en otros no. Uh -huh. Ahora, eh, doctora, eh, ¿es cierto que cuando ocurren estos ataques de, de epilepsia, estas crisis, eh, que hay daño en el cerebro? ¿Parte de nuestro cerebro se va dañando de manera irreversible? ¿Hay pérdida neuronal o no? ¿Qué pasa con cada crisis? Sí, definitivamente con cada crisis se fue el audio. ¿Me escucha? Ahora sí. sí le decía que con cada crisis sí se van perdiendo algunas neuronas, entonces sí es importante detectar esta enfermedad a tiempo porque se va preveniendo que pueda quedar daño, daño neuronal irreversible. Mm, ah, por eso es importante el tema de la prevención. Y esto es con medicamentos, ¿verdad, doctora? Cuando el paciente es diagnosticado, debe ser clasificado en el tipo de epilepsia y según el tipo de epilepsia va cambiando el tipo de tratamiento. Hay tratamientos adecuados para epilepsia si son, por ejemplo, solo en un lado, que son las focales o son las generalizadas que da todo el cuerpo. O si es debida a alguna lesión cerebral, por ejemplo, si es por un, algo infeccioso, hay que darle el tratamiento para ese proceso infeccioso, si no de nada va a servir para, Marcos, para la epilepsia. Estamos conversando sobre la epilepsia con la doctora, la neuróloga Marcela sí. Alvarado. Si quieren hacerle alguna pregunta a mi invitada, pueden hacer ya sus consultas, escribirlas a través del Facebook de Diario Ojo, nuestra transmisión en vivo, o también por el chat en vivo de nuestro canal en YouTube. Hagan sus consultas, estamos hablando sobre la epilepsia, diagnóstico, evaluación y tratamiento. Eh, doctora, yo le consulto, eh, en caso de una persona sufra de una convulsión, ¿eso significa que ya tiene epilepsia? Como le repito, no necesariamente. El hecho de tener una convulsión, incluso se dice que las personas podemos convulsionar una vez en la vida sin que necesariamente tenga que volver a repetirse y no necesariamente se tiene que tomar medicación por esa convulsión. Cada convulsión, cada crisis debe ser estudiada adecuadamente, debe pasar por el neurólogo, debe hacerse un examen tanto neurológico como algunos exámenes adicionales, por ejemplo, un electroencefalograma o una resonancia, dependiendo del caso. Pero lo más importante es el examen neurológico. Aunque le parezca mentira, a veces muchas personas piensan que todo es la resonancia y todo es el electro. Cuando realmente no es así, hay cosas que pueden aparecer aparentemente normales en una resonancia, aparentemente normales en un electro, pero que nosotros en el examen físico neurológico que hacemos encontramos alteraciones. No toda convulsión necesariamente tiene que ser epilepsia. Hay algunas que sí lo son, que son irreversibles, que sí tratamiento crónico y hay otras que no, que se tratan tratando el causal de eso que puede ser infeccioso inflamatorio y pues se revierte. ¿Y eso es lo que puede presentarse en bebés, en niños este, de meses o quizás este, menores de 5 años? No, por supuesto que no. Se puede presentar a cualquier edad. Eh, generalmente cuando son las genéticas se suelen presentar en adolescentes, jóvenes 18 hasta 20 años incluso, se pueden presentar en personas más jóvenes con antecedentes familiares de, de que han tenido epilepsia, antecedentes de padres, pues a veces hermanos, a veces abuelos, incluso otras generaciones que han tenido epilepsia, pues se ha heredado. Otras en las que lamentablemente por un problema congénito de nacimiento, traumatismos, infecciones durante la etapa perinatal, pues también se acompañan de epilepsia eh, y lo llevan ya como una secuela. Y otros que se pueden aparecer en la adultez, por ejemplo, un adulto que ha tenido una encefalitis, que ha tenido de repente algún, alguna infección, un quiste, que acá en el Perú es muy conocido, el cisticerco. Eh, en un abuelito que puede tener lamentablemente a veces un tumorcito, otras cosas que pueden causar esas convulsiones. O sea, puede aparecer en cualquier edad y para, para cada edad se tiene que hacer un descarte de la causa de esas epilepsias. Ok. Pero en caso papá o mamá estén diagnosticados ya de, de epilepsia, y reciban tratamiento, ¿es probable que los, los hijos tengan también la, la enfermedad o no? Sí, es una probabilidad. No es al 100%, pero sí es una probabilidad. Hay epilepsias que sí son genéticas y pues sí, lamentablemente papá, mamá lo tiene y pues los hijos llevan esa, esa carga, ¿no? Es una sí. probabilidad. ¿Qué tipos de, de epilepsia existen, doctora? Hay varios tipos realmente, como le decía, eh, por según su distribución pueden ser focales, pueden ser en un hemicuerpo, pueden ser segmentarias que son en varias partes del cuerpo, pueden ser generalizadas. Hay otras que son las motoras, que es la que vemos que convulsionan. Hay otras que son sensitivas, que se sienten como adormecimientos. Hay otras que son crisis de risa, por ejemplo, las gelásticas. Simplemente son risas. ¿no? Hay, hay otras en el, en el que son las nésicas, que son las que simplemente se olvida de las cosas de un momento a otro, entonces como que entran en una amnesia. Hay otras que son, por ejemplo, que se que se ve mucho en los, en los niños, las de ausencia, que se quedan mirando al vacío, ¿no? Y luego reaccionan por unos segundos y solo duran. Están en la clase, y se quedan mirando al vacío y vuelven a reaccionar y siguen conversando como si nada hubiera pasado. Entonces, existen muchos tipos. Hay otras que son durante las noches, que son nocturnas. Hay otras que, bueno, se presentan en otros momentos del día. Hay otras que son en jóvenes, como las mioclónicas, que es como que sueltan las cosas eh, repentinamente, como una sacudida, como un espacio, ¿no? bueno. y, y, y esta es la, la que... No sé, particularmente la que habitualmente uno ha visto, ¿no?, porque a veces este, en la calle ocurre, ¿no?, eh, este el, el ataque de epilepsia que es con, con, con este, esta convulsión del cuerpo, la sacudida del cuerpo involuntaria, incluso hay personas que se caen bruscamente cuando les empieza a, a venir el, el ataque de epilepsia, ¿no? Es la tónico-clónica generalizada, es la más común, es la que muchas veces, pues, la conocemos porque la más la vemos, pues, ¿no? A veces hasta en las películas, a veces en muchas cosas, entonces, a veces hay la falsa idea de que esa es la, un, la única crisis, ¿no? dice A veces pacientitos tú le dices, tiene epilepsia porque de repente tiene sensaciones, pero te dicen, no, doctora, si yo no me caigo al piso, yo no me muevo, no, no convulsiono. Y a veces te cuesta explicarle un poquito que entienda de que no es eso la única forma de crisis, pero sí es la más común, una de las más comunes. Y suelen Ahora, ser las genéticas. También. Ahora, un paciente diagnosticado con epilepsia siempre va a tener el, la misma forma de manifestación, o sea, uno con, con estas convulsiones ¿no? muy, muy notorias, o también van a poder tener otro tipo de epilepsias. Un mismo paciente. Este... Un mismo paciente lo usual es que tenga un mismo tipo, a menos de que las lesiones, si es que tiene lesiones cerebrales, vayan avanzando y pues se vayan añadiendo más tipos de convulsiones. Eso va a depender mucho del, de la lesión, porque el cerebro está, tiene una distribución, así como si fuera nuestro cuerpo, tiene una distribución donde se, se va clasificando. ¿no? Si es en, la, en el área motora, pues va a haber esos movimientos que vemos como si temblara, como si, como si se pusieran duros y si si está en un área sensitiva, se va a sentir como adormecimientos, como sensaciones. Si está en el área de la memoria, pues va a haber olvidos, alteración de la conciencia. Si está en el área del habla, pues puede haber arresto del habla, que la persona no puede hablar en ese momento. Entonces, puede tener de, de la lesión donde esté localizada. Ah, ok. Estamos conversando sobre la epilepsia con la doctora Marcela Alvarado hablando sobre diagnóstico, evolución y tratamiento de la enfermedad. Si quieren hacerle alguna consulta a mi invitada, pueden hacer sus preguntas a través del Facebook de Diario Ojo también por nuestro canal de YouTube a través del chat en vivo. Y doctora, ¿es cierto de que el paciente con diagnosticado con esta enfermedad puede sentir cuando le va a venir la crisis? No todos. Hay algunos que sí sienten lo que se llama aura, no tienen un aura, que les avisa eh, que va a venir la crisis. No todos lo tienen. Se ha, se ha incluso determinado ya que esa supuesta aura también es un tipo de crisis, pero que no es convulsiva. Algunos pacientes pueden ver luces, no pueden sentir mareos, etcétera, ¿no? Entonces, también son como tipo de crisis. Entonces, y luego, pues, ya se generaliza o ya viene la convulsión en sí, ¿no? Entonces, algunos lo tienen, sí es cierto, o otros, pues, no, ¿no? No les avisa y es repentino, es brusco. Sí, particularmente, este, tenía un caso muy cercano, un amigo mío sufría de epilepsia, por ejemplo, él, él eh, antes minutos antes, siempre eran minutos antes, este, se sentía como perdido, incluso miraba de otra manera y, y nos hablaba como si no nos conociera o si fuéramos extraños, incluso a veces, y, y no recordaba después, o sea, después de pasar la crisis no recordaba todo eso que había hecho, eso también es, es normal, es parte del, de, de, de, esta, de esta enfermedad, el no recordar después lo, lo que ha pasado después de, de la crisis. La mayoría no recuerdan lo que pasa después de la crisis, la mayoría que son los que pierden la conciencia, se quedan por unos minutos, algunos incluso más tiempo, horas, en un posictal, por así llamarlo, que es cuando el paciente está empezando recién a recuperar la memoria, a recuperar la conciencia. Pero el, lo, que, lo que suele ser esas auras es el inicio, donde, se, donde, donde empieza, la, en, en el cerebro, donde empieza la primera crisis y luego se generaliza. Por eso es que probablemente en su amigo, pues haya empezado en la zona de la memoria, sea el foco como el disparador de la crisis, ¿no? Empieza en la zona de la memoria, y por eso es que él olvida y luego se generaliza. Se generaliza al resto del cerebro y ya la persona cae, pierde la conciencia y empieza la convulsión. Uh -huh. Están entrando consultas a través del Facebook de Diario Ojo, doctor Alvarado, y Teresa nos escribe, me dice, buenos días. Cuando tienen fiebre alta, ¿la convulsión que tienen se llama epilepsia o cuál es la diferencia? Mire, en realidad cuando se trata de niños, para llamarlo crisis febriles, generalmente es en niños, ¿no? Tiene que ser menor de cinco años porque generalmente en ellos pues su cerebrito todavía no está formado. Entonces la parte de la termorregulación cerebral todavía no está formada. Entonces en ellos puede haber, puede haber una, digamos, eh, predisposición a que tenga esas convulsiones, esas crisis, sin que necesariamente sea epilepsia. So, son crisis febriles. O sea, están condicionadas al evento de la fiebre. Si la persona controla la fiebre adecuadamente, pues no va a llegar a tener esas crisis. Hay algunas cosas que sí desencajaría por ejemplo, de que sea un estatus que ya lleve eh, horas, más, más de cinco minutos con las crisis, que ya llegue a ser un estatus convulsivo, que desencaje de repente, o que sea una crisis solo focalizada, que ya desencaje, eh, que lleve a pensar, a sospechar y en otras cosas, quizás ahí se podría transformar en una epilepsia a futuro, pero no es lo usual. Lo usual es que son crisis febriles y queden eso, como crisis febril, no epilepsia. Ok, hemos despejado entonces ya la duda de Teresa. Y si quieren hacer alguna otra consulta, escríbanos al Facebook de diario o a través de nuestro canal en YouTube, en el chat en vivo. Estamos conversando con la doctora Marcela Alvarado sobre epilepsia y es neuróloga y nos está hablando sobre diagnóstico, tratamiento y sobre cómo o manejar la, la enfermedad de la epilepsia. Doctora, ¿y qué hacer no, en caso de, de que uno tenga un familiar un amigo ve que ha entrado en crisis? ¿Cómo actuar durante ese momento de emergencia? ¿Es cierto de que tiene que ponerle algo en la boca para que no se muerda, que se le levante la cabeza? ¿Cómo atender a una persona durante una crisis de epilepsia? Lo primero que hay que hacer es que, eh, controlarse, porque muchas veces las personas que están en el entorno se ponen mucho más tensas, ¿no? Entonces, eso no es lo ideal porque no ayudamos al paciente. Primero es tratar de ser coherentes, es una enfermedad más, hay que controlarse, tienes que colocarle de lateral, hacia el lado izquierdo de preferencia, y solamente sostenerle, sí, de costadito hacia el lado izquierdo y solamente sostenerle la cabecita para que no se golpee. El resto del cuerpo se debe dejar que termine la convulsión. No hay que estar metiendo cosas a la boca, porque muchas veces podemos asfixiar al paciente. Entonces, no hay que meterle. A veces se, se escucha que le ponen trapos, cuchara, o a veces hasta su misma mano de la persona lo meten. Entonces, eso no es lo adecuado. Eh, si es que se muerde por ahí la lengüita, lamentablemente, bueno, luego se puede hacer la curación, pero no hay, de preferencia, esa pequeña mordida a que la persona se tenga que asfixiar, que es peor. Entonces, no meter cosas a la boquita, solamente sostener la cabecita, eso es lo único que hay que cuidar, y el resto, esperar a que termine la convulsión. Las convulsiones no suelen durar más de cinco minutos, suelen ser cortas, tres minutos, quizás aparenta ser porque uno, pues, por el nerviosismo se lo siente claro. así, pero no suelen ser más de cinco minutos. Hay que llamar inmediatamente, si es que no, no es personal de salud el que lo está viendo, hay que llamar inmediatamente personal de salud porque hay que darle soporte de la vía aérea, una adecuada ventilación, colocación de vías y si es necesario en ese momento algún fármaco para controlarle las crisis. Uh -huh. Justo hay una pregunta de Carlos a través del Facebook de Diario Ojo. ¿La epilepsia puede tener medicación? ¿Ya ha diagnosticado el paciente, identificado el tipo de epilepsia si hay una medicación y que obviamente reduciría las crisis? Sí, en eso quisiera hacer hincapié. Cada, cada tipo de epilepsia va a tener un medicamento apropiado. La idea es que la persona tenga la mejor calidad de vida posible. Entonces, nuestra idea siempre es controlarle las crisis, no solamente por la calidad de vida, sino para mantener la calidad de la memoria de su cerebro y evitar la muerte neuronal. Eso es lo principal. La persona cuando tiene epilepsia, recordemos que a veces estamos estigmatizando un poco la enfermedad. Y a veces creemos que este tipo de personas, pues, no puede tener un futuro o hacer muchas cosas. Las personas pueden hacer sus cosas, pueden estudiar, pueden trabajar, pueden tener familia. Si están adecuadamente controlados, si la persona está sin crisis, puede hacer su vida de lo más normal que se pueda. Obviamente, como toda enfermedad, va por ciertos límites, pero lo puede hacer, lo puede desarrollar. Ok, es que en realidad sí, o sea, pueden estudiar, no hay ningún problema, pero porque, porque normalmente dice que con cada crisis hay un daño cerebral, eso es cierto. Sí, pero recordemos de que eso sucede cuando no la tenemos controlada. Yo creo que a veces todavía existen algunos estigmas medievales y sí lo he escuchado en algunos pacientitos, ¿no? Que tienen esos temores, podrá ir a la universidad, podrá estudiar, podrá trabajar. Yo creo que y no estamos en esas épocas. Yo creo que ya hay fármacos muy modernos para poder tratar la epilepsia. Hay que darle el tratamiento apropiado hacer los estudios óptimos y tener al paciente en la mejor calidad de vida para que se pueda desenvolver socialmente, laboralmente y hacer un estudio personal, de familia incluso. Eso no tendría por qué ser un prejuicio pero como les repito, siempre y cuando la persona esté bien controlada, evitamos daño neuronal. Si lamentablemente la persona con epilepsia no está bien controlada y tiene muchas crisis, pues sí va quedando secuelas, no va quedando secuelas, alteraciones de la memoria y, y muchas otras cositas que se pueden evitar si se da un buen tratamiento. Es importante, sobre todo, tener el tratamiento oportuno. Eh, me imagino de que uno empieza a pensar de que podría tener este, esta enfermedad cuando ocurre una primera crisis. No hay forma de, de, de, de hacer un control preventivo sabiendo que tengo antecedentes familiares. Eh, no hay forma de saber si alguien va a tener va a tener epilepsia futuro. Eh, por ejemplo, si me hablas de un niño, ¿no? De repente con padres que sufren epilepsia, pero sí se les puede hacer controles cada cierto tiempo para, para conversar, para ver si no hay por ahí auras, algo que nos diga que el pacientito va a llegar a tener en algún momento crisis, ¿no? Si es que vemos clínicamente, que es lo principal, que eso no existe y de repente ya se le ha hecho como, como seguimiento, digamos así, como seguimiento durante años, durante unos años, que pueden ser hasta los 6. Casos. Si no lo ha presentado, difícilmente lo va a presentar. No el 100% se heredan, pero sí hay algunos que, pues, eh, lamentablemente sí llevan la enfermedad de los familiares. Si sí, hay antecedentes, es importante como parte de un chequeo consultar con un neurólogo, en caso existan antecedentes familiares, papá, mamá. Así es. Hay otra consulta de Juan, dice, ¿y los tumores cerebrales pueden desencadenar en una epilepsia? No todos, depende de la localización. Si la localización es en una zona que nosotros llamamos epileptogénica, definitivamente sí va a provocar, ¿no? Sí va a provocar eh, crisis, pero como les repito, no todos lo van a provocar, ¿de acuerdo? Algunos, este, lamentablemente sí, y dependiendo de dónde estén el tipo de crisis, no todas tienen que ser generalizadas. Algunas pueden ser focales, otras pueden ser segmentarias, dependiendo de la localización. Uh -huh. Y bueno, y como, como mencionamos al inicio, para quienes recién se están conectando, estamos conversando con la doctora Alvarado sobre el tema de la epilepsia, no diagnósticos, tratamientos. Eh, esta enfermedad es crónica, no tiene cura, ¿no, doctora? Como te repito, hay algunas que lamentablemente pues no, eh, pero hay otras que, aunque, aunque te parezca mentira, hay otras en las que puede haber una cura, pero siempre y cuando sea por un proceso reversible, ¿no? En el cual no llamaríamos tanto así con el nombre de epilepsia, sino como crisis agudas que son secundarias a procesos infecciosos. Por ejemplo, hay muchos pacientitos que han tenido tuberculosis, algunos pueden tener tuberculosis también cerebral. Hay otros pacientitos que han tenido cisticerco, ¿no? Que es, que es la triquina. Y pues esta también se va al cerebro y también puede producir las convulsiones. Si nosotros le damos el tratamiento adecuado para esos parásitos, para esa tuberculosis cerebral, entonces pues el pacientito deja de convulsionar. Pero son para ciertos casos. Hay otros que son genéticos o que son por causas eh, tumorales, por ejemplo, en las que definitivamente pues sí, ¿no? Que no, no a veces no hay reversión, viven con años por eso, pero pueden ser controlados. Y, y doctora, ¿hay cosas que un, un paciente con, con epilepsia no puede hacer? ¿Hay algunas restricciones? Sí, por ejemplo, un pacientito que tenga crisis y si vemos que la frecuencia de crisis eh, pues está alta, más que más que restricciones tener los cuidados apropiados. Por ejemplo, el, eh, y cuando va a nadar, cuando va a la playa, va a la piscina, hacer algunos deportes que pueden ser de riesgo. ¿no? por ejemplo moto, bicicleta conducir también por ejemplo eh, si son crisis que están muy bien controladas eh, no, les, eh, no les prohibimos pero sí les dejamos hincapié en tener los cuidados respectivos y si es posible la personas que lo acompañan en su entorno a veces laborales, a veces amigos familiares, que sean personas que sepan manejarse en ese momento porque muchas veces algunas amistades o familiares pues eh, tienen ansiedad nerviosismo y pues, en lugar de ayudar a veces un poquito que no, no colaboran con, la, con, con el manejo del pacientito, pero se le explica bien y eh, pues pueden hacer esas actividades, ¿no? Con todos los cuidados respectivos. Ok. En general puede tener una vida absolutamente normal, pero siempre hay que tener ciertos cuidados. De todas maneras. Sí. Hay una consulta de Karen. Si una persona con epilepsia ya está con un tratamiento y a pesar de eso tiene constantemente algunos movimientos Tipos altos, así puede ser que no esté llevando el tratamiento o qué puede pasar, dice. O sea, supuestamente es una persona que lleva tratamiento, pero igual tiene constantes este, tipos altos, dice, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que realmente es, los está engañando y no lleva el tratamiento adecuado. Primero, habría que ver si realmente esos saltitos, esos brincos son crisis o no, ¿no? Eso es lo primero. Si vemos que sí son crisis, hay que ver también si la paciente realmente cumple el tratamiento. La primera causa de que, de que el paciente esté haciendo crisis, la primera es que el paciente no está cumpliendo adecuadamente. Muchas veces lo toma al momento que quiere o cuando se acuerda o hay días que se olvida. O bien está haciendo algunos desarreglos, por ejemplo, no duermen adecuadamente, lo cual es fatal para una persona con epilepsia, una persona con epilepsia, que no duerme adecuadamente, va a tener crisis. Así tome sus pastillas. O algunos pues lamentablemente tienen un estilo de vida no, no adecuado, que bueno, ingieren alcohol o pueden estar fumando. O algunos están con mucho estrés, con mucha depresión, carga emocional y eso también hace que por más que tomen los fármacos, estos no funcionen. Y otros casos también pueden darse las crisis cuando un paciente con epilepsia, a pesar de que está tomando su medicación, está con algún proceso infeccioso. De cualquier tipo que puede ser hasta un resfriado una infección urinaria y pues se de la crisis a pesar de que tomes ajá importante entonces eso siempre cumplir el tratamiento al pie de la letra estamos conversando con la doctora Marcela Alvarado ella es neuróloga hablando sobre la epilepsia si quieren hacer algunas consultas pueden enviar sus preguntas a través del Facebook de Diario Ojo o también por nuestro canal en YouTube. Y, y doctora, en el, en el, en el, mencionaba de que no es muy común en niños el, el tema de, de la epilepsia. Normalmente hasta a partir de la adolescencia, ¿no? donde se puede presentar las crisis y ya hacer un diagnóstico de esta enfermedad. En realidad, depende mucho del tipo de epilepsia. Por ejemplo, si son las febriles, las podemos ver en niños, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso de las que son eh, por traumas perinatales, etcétera, también pues son en niños. Ya las que son genéticas empiezan a aparecer a partir de la primera segunda década. Uh -huh. Y las que son secundarias, estructurales, ya empiezan a aparecer en personas ya de la tercera, cuarta, quinta década, ¿no? Estructurales me refiero a tumorcitos, quistes, infecciones como tuberculosis o la trinquina. Uh -huh. Y doctora, así como usted ha mencionado de que un paciente ya diagnosticado con epilepsia debe evitar el consumo de alcohol, ¿qué otras cosas este debe de evitar en cuestión de alimentación, por ejemplo, o no hay restricciones en ese aspecto? En la alimentación, más que todo es el tema de que debe dormir adecuadamente, porque muchas veces padecen de insomnio y ese insomnio lleva a que la persona, por más que esté tomando bien sus medicinas, pues convulsiones. Lo segundo es el estrés. El estrés, aunque le parezca mentira, desencadena crisis. La persona tiene que estar con un estado de ánimo. Controlado, calmado, lo cual pues no siempre a veces se puede por la, el día a día que llevamos, ¿sí? Sí. pero en lo posible pues tratar, tratar de tener ¿no? el ánimo adecuado, tratar en lo posible de tener un buen control del estrés. Y eh, obviamente lo que vienen a ser los hábitos nocivos, alcohol, todo lo que tiene cafeína. La cafeína más que todo por la ansiedad que puede asociarse con, con las personas con epilepsia y el fumar, todo lo que son hábitos, hábitos de riesgo. Eso, eso hay que evitar, ¿no? Y lo principal, como te menciona, la primera causa es que no toman los medicamentos bien. Entonces sí hay que tomar los medicamentos adecuadamente y acudir a los controles neurológicos. Exacto. Doctora Verado, muchas gracias por su tiempo y sobre todo por haber respondido a las preguntas de nuestros seguidores que se conectaron a través del Facebook de Diario y también por nuestro canal en YouTube. ¿Algo que desea agregar ya para finalizar la entrevista? Sí, yo lo que quisiera agregar, tengo muchos pacientitos con epilepsia. Muchos de ellos están estudiando, están en la universidad. Estoy muy orgullosa de ellos. Eh, realmente decirles que no estigmaticemos la enfermedad. La enfermedad puede ser muy bien controlada, pueden tener una calidad de vida adecuada, óptima, pueden tener vida familiar, social, desenvolverse al 100% siempre y cuando estén bien controlados. Hay que acudir al neurólogo a tiempo, hay que hacer el tratamiento a tiempo, involucrarse, no dejar toda la tarea al neurólogo, hay que involucrarse, y pues eh, para tener un estilo de vida, una calidad de vida óptima que merece cada persona. Muy bien, doctor Alvarado, muchas gracias. ¿Hay algún fanpage de repente o algún número donde alguien quiera consultar de manera particular con usted? Sí, yo trabajo en el consultorio neurológico Ramón y Cajal, en mi número eh, para citas, el 946-545-119, con todo gusto. Listo, muchas gracias, doctor Alvarado, que tenga una muy buena tarde, hasta una próxima oportunidad. A usted, muchas gracias. Un abrazo. Sí, sí. Así llegamos al final de la edición de hoy de Ojo en Familia. Gracias a todos los que se conectaron y sobre todo a quienes participaron con sus consultas. Esperemos haberlos ayudado y despejado sus dudas. Ya saben que es importante cumplir con el tratamiento. Si ya tenemos un diagnóstico de epilepsia, se llega al pie de la letra, las indicaciones del neurólogo, tomar los medicamentos y las crisis obviamente se espaciarán, estarán más controladas. Pero sobre todo va a poder realizar su vida de todas maneras de forma normal, sin complicaciones, puede estudiar, trabajar, formar familia, salir, divertirse, pero eso sí, todo con control porque el alcohol está prohibido.